Bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween Hoy es 2 de Agosto, dos meses antes de que ustedes vayan a ver este video Así que les voy a explicar más o menos qué es lo que se viene Para empezar, estos vlogs van a ser básicamente un detrás de cámaras De toda esta locura que va a ser crear este proyecto Por ahora sí tengo en mente que quiero hacer 31 videos Un video diario durante todo el mes Y para eso la logística Uh, tiene que cambiar un poco a diferencia de años pasados Porque el camino a Halloween es una tradición en este canal Con algunos años realizándolo Y por tradición me refiero a que fallo brutalmente en mis propósitos Creo que el año pasado quería hacer tres videos a la semana Y ni así pude Completar todo el mes porque la ambición era muy grande respecto al contenido que iba a haber en esos videos En la mayoría involucraba escribir guiones, estructurar bien las cosas y edición, mucha edición Por lo tanto, en determinado momento mi cuerpo dijo, pendeja estás, porque esto no lo vas a terminar Y dejé de hacer cosas, dije... Aquí me quedo, eso sí, quedé muy satisfecho con el contenido que hice, pero pues no logré cumplir mi propósito Y este 2021 sí quiero hacerlo, y es por eso que va a haber algunos cambios en la dinámica del contenido que se va a estar creando Lo vuelvo a repetir, 31 videos durante todo el mes, pero aquí sí la ambición va a bajar un poquito Van a ser videos simples y sencillos regresando a la esencia de lo que es no solamente un lector nocturno sino todo booktube Que es hablar sobre las historias que estamos leyendo o consumiendo La mayoría de estos videos van a ser relativamente cortitos Quiero creer yo que entre 5 y 8 minutos va a haber algunos como estos vlogs Y los que van a salir los domingos que sí van a ser un poco más extensos Pero en general va a ser contenido cortito pero espero yo Igual de interesante y por qué no entretenido si es que todo sale bien. Ese es el cambio que va a haber para este año en el camino a Halloween. Todo va a estar centrado en relatos. Quiero irme a cosas simples y sencillas. Aparte, últimamente no he tenido un buen ritmo lector, así que tampoco me quiero proponer leer novelas porque no sé... Si sí, voy a llegar a terminarlas Aunque sean cortitas Por eso mejor me voy a ir por relatos Que preferentemente en su mayoría no pasen Entre las 10 o 15 páginas Todo esto va a ser al azar Si sí tengo ya cuatro autores, que son los que quiero estar leyendo En el mes, pero la dinámica aquí Es que no sé cuál voy a leer primero No sé cuál voy a leer después Y lo mismo con sus relatos De cada autor he seleccionado ya Un libro con recopilaciones de sus relatos Y pues voy a ver el índice Voy a hacer papelitos y voy a estar sacando ahí All mm -hmm. Cuatro para estar leyendo a la semana más o menos esta es la dinámica que voy a estar siguiendo, voy a grabar un video introductorio en algún punto todavía no sé cuándo, así que esta información probablemente ya la hayan escuchado en el primer video del mes, ah, va a ser toda una locura, y en este primer video nos vamos a enfocar específicamente a todo el trabajo que va a venir antes de empezar tan siquiera a leer, me voy a enfocar en dos aspectos, uno la organización y la planeación, el otro aspecto va a ser sobre lluvia de ideas ...y al final la creación del de contenido. Claro que también les voy a estar platicando sobre las lecturas que vaya teniendo... ...las películas que vaya viendo, series que vaya consumiendo... ...de todo eso para que se vuelva una amalgama interesante en estos vlogs. Y pues bueno amiguitos, eso creo que sería todo por la introducción de este video. Espero que les parezca interesante, que me acompañen en todo este proceso. Y ahora los dejo con la primera parte que va a ser sobre la planeación... Vamos a ver qué tan obsesivo soy yo al momento de estar estructurando mis tiempos. Vamos entonces a hablar un poquito sobre la organización de camino a Halloween. Las personas que me conozcan un poquito más saben que me gusta mucho la organización. Entonces en realidad esta es una de mis partes favoritas de todo este proceso. Ya llevo algunas cosillas avanzadas, estos días sí he estado trabajando más que nada en la logística. Y ahorita les quiero platicar ya más o menos lo que tengo estructurado y qué es lo que voy a estar utilizando para mantener todo a raya durante estas próximas semanas que se vienen. Voy a estar utilizando dos cosas. Una libreta, mi libreta amarilla Y una aplicación que se llama Notion, saltó mucho a la fama Este año, especialmente con los youtubers Que se dedican a hacer contenido de estudio Lo vi mucho, por eso conocí Esta aplicación y ya llevo varios meses Utilizándola, pero creo que apenas Con todo esto estoy descubriendo El chingo de funciones Que tiene, esas son las dos cosas que voy A estar utilizando, vamos a centrarnos ahorita En la libreta amarilla, el año Pasado, esto fue lo que me ayudó Fue lo único que utilicé, creo que les llegué ya Subir algunas fotos a redes sociales Sobre la organización que estuve teniendo Como pueden ver aquí dividí septiembre Y octubre, puse los días Del mes de cada uno y también Dividí la parte de arriba en Varias secciones para ir checando cómo Iba siendo el proceso de cada uno De los videos, aquí arriba tenemos grabar Editar, escribir Publicar y esto por si sí, hacía algún live en YouTube o en Instagram O algún otro tipo de actividad Aquí iba poniendo en la categoría o en la columna mejor dicho qué video iba haciendo Por ejemplo aquí para grabar ponía que durante estos días iba a grabar el blog 2 Cuando lo iba grabando le iba poniendo una marca para yo ir sabiendo que ya había terminado esa parte del proceso. Aquí en los días iba marcando con rojo. En los que iba haciendo algo. Ya sea grabar, editar o escribir guión. Y como pueden ver a principios de octubre. Fue cuando mi cuerpo dijo. Ya no puedes más. Con motivos. Porque todo septiembre me la pasé trabajando un chingo. Esto me ayudó bastante. También la estuve utilizando para tomar notas. De ideas que se me iban ocurriendo. Para cada uno de los videos que iba planeando. Este año. Esta libreta solamente se va a quedar para la parte de las notas Y específicamente para este ya hice un apartado En donde lo único que le puse fue blog 1, algunas notas Y ya aquí es en donde voy a estar aventando, como les decía, todas las ideas que se me vayan ocurriendo Al principio lo único que se me ocurrió fue dividir el video en secciones Porque ya saben ustedes que yo divago, en especial en los vlogs Aquí si yo no tengo una estructura me voy a ir por muchas ramas y al final vamos a tener un bosque de árboles de ideas Dividí ya el video en varias secciones y en las secciones iba poniendo las temáticas o algunas cosillas visuales que me gustaría poner en esta parte del video Eso es lo que quiero hacer básicamente por cada uno de los videos que se vayan creando Específicamente en el blog, los demás como son los videos de ya sobre la opinión de lo que yo vaya leyendo Pues tal vez no ocupa tener tanta estructura y solamente vaya a anotar mis opiniones del de relato Para eso voy a estar utilizando esta libreta, solamente para todo lo que tenga en mi cabeza, vaciarlo aquí y después darle ya una estructura formal en Notion, la aplicación que les decía. Déjenme ir a hacer ejercicio y ahorita les muestro la parte digital. Pues ya terminé de hacer ejercicio, lo cual me recuerda que también les tengo que comentar que parte importante de esto, aunque no va a estar planeado como tal en las actividades de un lector nocturno, pero sí está en mi agenda personal, es hacer actividad física. No recuerdo si en el canal, ya lo he mencionado, pero en redes sociales sí. Ya llevo como tres meses haciendo ejercicio. Ha sido parte importante de mi estabilidad mental, más que cosas físicas. Así que durante todo este proceso estoy seguro que también lo voy a necesitar para no atrofear mi cerebro con tanta actividad que en realidad te involucra nada más estar sentado, leyendo, editando. Entonces un poquito de movimiento diario no me va a venir para nada mal. Por hoy ya hice ejercicio. Me está temblando todo. Hoy me tocó trabajar abdomen y piernas. Así que, amiguitos, una vez que me acueste, me va a costar mucho trabajo levantarme. Pues bañado ya quedé. Algo que se me olvidó decirles hace rato, que también voy a estar utilizando de forma física, son estas hojas a las que yo les dibujé, por así decirlo. Esta barra que está aquí. Y el propósito de esto es yo ayudarme de forma visual a imaginarme más o menos cómo quiero que vayan quedando los videos ya en el editor. Los editores de video no sé si han utilizado alguno. Tienen una partecita que no me acuerdo cómo se llama. En donde ahí vas poniendo los clips de video, los clips de música, elementos gráficos. Voy a tratar de ponerles aquí una captura de cómo se ve en mi editor de video. Entonces, esta barrita es para yo. Eh, a ayudarme a visualizar más o menos ya todo lo que dejé escrito en la libreta cómo me gustaría estructurarlo para ir imaginándome más o menos Qué es lo que me espera en la edición Esto también se va a ir junto a la libreta Para el apoyo físico que yo voy a estar utilizando Pero ya, vámonos a Notion para mostrarles hasta ahorita lo que yo tengo planeado Bien, esta es mi pantalla principal de Notion Aquí lo importante es que nos vayamos a la segunda opción de mi menú se llama camino a halloween si le damos clic aquí va a llevar al calendario general de todos los videos que yo quiero estar haciendo uno por cada día de los 31 que tiene octubre y esta vista en especial es la vista más detallada en donde podemos darle clic a cada uno de los videos y se nos va a abrir otra ventanita en donde nos va a mostrar cosas ya más específicas que ya he definido para cada uno entonces por ejemplo le voy a dar clic a este que está aquí del de blog 1 Que se va a publicar el 2 de octubre Como lo podemos ver aquí en el calendario Entonces si le doy clic Me va a abrir esta ventanita En donde van a venir cosas más especificadas Que es lo que les comentaba De las notas que haga en la libreta amarilla Todo lo que ponga ahí lo voy a pasar ya acá, pero con un poquito más de estructura y de organización Para que esta sea en realidad la vista final Hay otros detalles, como por ejemplo, aparte del nombre Puedo poner quién lo va a hacer, el estatus que en este caso está grabando Porque pues lo estoy haciendo, ¿no? Este primer blog Pero también tenemos otros como idea, editando cuando ya esté publicado O grabando, que es como está ahorita Y esto es básicamente lo que tenía también en la libreta en donde ponía grabando editar guión todos esos aspectos también los puedo manejar aquí las otras cosas que yo le pongo es el tipo que es un video, cuándo es la fecha límite que yo tengo para terminarlo quiero que se publique el 2 de octubre y el periodo que tengo yo para hacer todo esto es del 1 de agosto a el 15 y aquí en la parte de etiquetas pues pongo youtube y aquí abajo viene todo lo que les comentaba la idea de qué va a ser el blog número 1 y la estructura y los temas que es lo que tengo en la libreta amarilla pero pero ya lo pasé aquí y otra cosa que les comentaba tiene un chingo de opciones esta aplicación es que puedo poner una línea de tiempo para especificar un poco más esos detalles y aquí lo que yo tengo son las secciones del video que les había mostrado en mi hoja de papel ya las detallé un poco más con fechas específicas. La parte de la organización, que es precisamente este segmento que estoy haciendo, lo programé para que sea del 3 al 4 de agosto. Y así, ¿no? La creación de contenido es lo que me va a llevar más tiempo. Si le doy clic, se abre otra ventanita para poner más datos. Así que es una parte muy completa esta vista de calendarios Otra vista que también voy a estar utilizando es esta que tengo acá, que se llama Timeline, en donde ya voy a poder visualizar de forma mensual los tiempos para cada uno de de los videos para nada más estar checando en qué parte voy. No es tan detallada como la anterior, pero si sí tengo la opción de irme a la parte detallada. Si le doy clic a la barrita, me va a abrir otra ventanita en donde yo puse un enlace... ...para que me lleve a la parte ya súper detallada que les mostré hace ratito... ...y aquí ya tengo acceso otra vez a toda la información. Todo esto lo tengo también en mi teléfono, así que como les decía... Es una aplicación bastante práctica que yo creo me va a ayudar muchísimo para cuando ya no tenga tiempo o momento para estar revisando la libreta y me vaya directamente a mi dispositivo móvil. Obviamente esto no está completo al 100%, hacen falta definir algunos detalles, el concepto de algunos videos, así que puedo decir que hasta ahorita lo de la calendarización va en un 90%, lo importante ya está, que van a ser los videos en donde les esté platicando mi opinión de los relatos que vaya leyendo, eso es lo esencial de este camino a Halloween y para eso ya tenemos todo listo para empezar a trabajar, lo que sigue ahora entonces sí es sentarme y aterrizar todas las ideas que tengo para la parte visual de todo este proyecto y ya definir bien qué actividades voy a estar subiendo a Instagram, todavía queda mucho trabajo por hacer así que los próximos días van a ser eso Big Brain Energy para sacar toda la neurona necesaria que me ayude a concretar las ideas que traigo por ahora. Oigan, pero antes de continuar, déjenme les platico sobre la que ha sido mi última lectura. La terminé ayer por la noche. Fue una sorpresa porque he estado, bueno, estaba mejor dicho, en un bloqueo lector que duró como... Tres meses más o menos. Y esta novela le tenía muchísimo miedo. Porque había escuchado cosas muy buenas sobre ella. Y yo creía que iba a ser densa la portada. Que es así como que súper imponente. Me hacía pensar que la novela iba a ser difícil de digerir. Pero sorprendentemente no lo fue. Y la terminé como en cinco días. Ya hablando de la novela. El pescador de Robert Langan, no sé si así se pronuncia su apellido Aquí vamos a conocer a nuestro personaje principal que se llama Abraham o Abe como prefiere que le digan porque no le gusta su nombre Este tipo acaba de pasar por una pérdida familiar muy importante y básicamente al principio del libro estamos viendo cómo es su proceso de duelo Y qué es lo que lo ayuda a salir de toda esta tristeza Y obscuridad que veía en el mundo Después de perder a su ser amado Y esa cosa que lo ayuda a revitalizar un poco su vida Es la pesca Lo hace feliz Se va a pescar los fines de semana Todo bien a gusto Hasta que un día invita a un compañero de trabajo Porque ese compañero también ha pasado por una tragedia recientemente Como él sabe que la pesca lo ayudó Probablemente también le pueda ayudar a su compañero de trabajo Que se llama Dan Lo invita, van un día a un lugar al que nunca habían ido Por Propuesta de Dan, pero antes de llegar ahí Se quedan así como que en una cafetería Porque está lloviendo, y ahí hay un señor que se llama Howard, que les dice a dónde van Y ellos le dicen, no, pues vamos para acá Y el Hogwarts les dice, brothers Yo que ustedes, me subí a mi carrito Daba la vuelta y me regresaba para mi casita, porque no deben ir ahí, y cuando ellos le dicen por qué El Hogwarts se avienta una historia Que está bien pinche larga Pero también interesante Y hasta ahí lo voy a dejar Creo que ese es el plot principal de cómo inicia la historia y ya después de lo demás, amiguitos, es un viaje. Un viaje que yo no me esperaba honestamente, que sí es terrorífico porque esta es una novela de horror, pero que para mí raya con la fantasía. Así quedé bastante sorprendido con lo que el John nos presenta. Por cierto, ¿le dije John o Robert cuando presenté al autor? Pero bueno, es John. John Langan. Y este de tipo de verdad que se, se fumó unos buenos. Se fumó unos buenos para crear esta interesante historia. El libro está dividido en tres partes. La primera, que es básicamente lo que les acabo de contar. La segunda, que es el relato que cuenta Howard. Y la tercera, en donde ya vamos a ver la conclusión de todo el libro. Esa segunda parte, ahí es en realidad en donde se empieza a platicar el aspecto terrorífico. ¿Disfruté la novela? Sí. Creo que la parte que menos me gustó Fue el inicio de la tercera Ahí es en donde sí estaba lo que yo más temía De esta historia Ahí es en donde está la parte que se me hizo densa Tediosa Se habla mucho sobre pesca Curiosamente durante todo el libro Solo se menciona que la pesca es buena Y que lo ayuda a salir de la depresión Pero el inicio de esa tercera parte Es en donde ya entramos a cosas de pesca Que los anzuelos y que lanzar y que la chingada Yo no sé nada de pesca Así que honestamente estaba aburrido en esa parte Pero ya cuando retomamos la parte fumada que les comentaba Las cosas no hacen más que ir para arriba Y de pronto vienen para abajo Y siendo honestos, ya cuando se vinieron para abajo Es cuando lo volví a disfrutar otra vez Es, es demasiado imaginativo Tiene escenas y momentos escalofriantes Que me hacían poner cara de guacala Porque eran bastante grotescos En algunos momentos descriptivos Y el final, cuando yo leí ese final Boca abierta peluca en Marte, no sé por qué no me lo voy a venir, creo que es bastante obvio, pero quedé sorprendido con lo que nos dice al final el protagonista, está contado en primera persona, así que de verdad analizamos bien los pensamientos de él, el, el hombre que nos está contando eso, ya ahorita he estado viendo diferentes videoreseñas sobre este libro, la gente dice, este es horror intelectual, yo no sabría si decirlo así, pero sí me gusta ese aspecto humano que se toca en la primera parte, porque literal parece que estás leyendo una novela sobre duelo. De eso se trata básicamente, gratamente sorprendido, le puse 4 de 5 estrellas en Goodreads, y pues sí amiguitos, esa es mi lectura más reciente. Nocturnos, estoy terminando este domingo bastante cansado, honestamente. Esos últimos tres días fueron de Big Brain Energy. Me enfoqué en tres aspectos principales. Voy a platicarles cómo fue el proceso de uno por uno. Lo primero fue el concepto visual. Un lector nocturno desde el año pasado cambió su imagen. Todo se volvió como algo retro digital más o menos. Así que me pareció lo más lógico. Que este camino a Halloween siguiera por la misma ruta que ya lleva el canal durante todos estos meses Durante estos días he aprendido ya a editar los videos para que tengan la imagen que ustedes están viendo Que es básicamente un filtro de VHS noventero La primera parte de la estética ya está creado Lo siguiente fue definir bien cómo iba a ser el intro y el outro Que por lo menos en mi cabeza funciona como un momento, un segundo de la tarde de un estudiante que llega a su casa y adienta su libreta a la mesa Mientras se pone a ver alguna película de terror o leer algún libro de terror Ese fue el concepto de mi mente Ya estuve haciendo un archivo en Word Con las diferentes imágenes que voy a imprimir para poder hacer el collage de la libreta porque yo recuerdo mucho que cuando era pequeño, yo nací en el 93, así que la época de los noventas pues me tocó la mayoría de los años, siete años de esa década, pero pues no es como que recuerde mucho mis primeros siete años, sin embargo sí recuerdo mucho de lo que yo veía de mi hermana, porque yo dormía en el cuarto de mi hermana, entonces los recuerdos que tengo de la vida exterior es básicamente de lo que ella traía al interior de nuestro cuarto. Y sí recuerdo que sus libretas siempre estaban así como que con recortes de revistas de sus bandas favoritas o de películas o algo por el estilo, y también las paredes, es lo que yo más recuerdo de eso. Por eso el collage que hice pues fue como yéndome por esa ruta, ¿no? Empecé a recordar todo lo que yo consumía en los años 90 desde que era yo un chadito es importante aclarar, es lo que yo consumía, no necesariamente lo que salió en esos años. Y bueno, ese fue el concepto, el momento del de intro y del de outro. Ya durante esta semana me voy a poner a hacer todo eso. Lo segundo en lo que me estoy enfocando fue en Instagram, como les había dicho. Y ya tengo estructuradas cinco actividades. Dos van a ser nada más de un día. Y las otras tres se van a estar repitiendo a lo largo del mes. Lo primero es crear una plantilla para compartir lecturas. Lo segundo fue eh, un compartir el tibiar Eso ya se tuvo que haber subido el día de ayer. Así que pueden ir a Instagram. Si les toca la historia, pues para que la respondan. Y si no, para que vean las respuestas de las personas que les tocó responder esa historia. Y ya las otras tres no les voy a decir a detalle de qué tratan porque aún no las han visto. Pero una tiene que ver con música... Otra tiene que ver con decidir entre dos situaciones. Y la última con el autor que voy a estar leyendo durante la semana en el que toque subir esa historia. Entonces, eso también ya está definido, ya está incluso calendarizado. Y lo último, que es lo que me tiene emocionado pero también preocupado, el podcast. Ya por fin un lector nocturno va a tener podcast que va a salir el día de mañana. E inicié con esto, pero aún no he avanzado mucho porque ni siquiera tengo el nombre. Hoy precisamente les puse una historia en donde les comentaba que qué nombre les gustaba más para un proyecto de solo audio. No quise utilizar la palabra podcast, pero es bastante obvio, por lo menos para mí que se trata para eso. Tengo dos ideas en mente, una es espirales nocturnas y la otra es cuando no puedo dormir. Y ya les pregunté que cuál les gustaba más Aún no veo cómo va la encuesta Para ver cuál va ganando Pero espero que eso me ayude a definir ya bien El nombre para el podcast En lo que estoy avanzando es En definir las temáticas que quiero tocar Las tres que llevo hasta ahorita Ya tenía bastante tiempo Planeándolas, bueno no planeándolas Sino pensándolas ya mañana van a ver bien cuál es el concepto del podcast Me haría falta un tema más para cumplir los cuatro domingos del de mes en el que voy a sacar podcast Porque el último va a ser un en vivo Y esa fue la tercera parte en la que estuve trabajando Como les digo, no llevo mucho avanzado porque me hace falta definir el nombre En cosas como esto de un lector nocturno de Booktube para mí siempre es importante tener bien definido el nombre primero porque el nombre es lo que me va a ayudar a conceptualizar todo lo demás por eso me estoy esperando un poquito para ver si en la semana ya puedo terminar con ese aspecto y eso fue lo que estuve haciendo durante este fin de semana básicamente ya lo que se lleva a continuación es ponerme a hacer todo lo que necesito Podría ser amar. Ya veremos en la edición Nocturnos O madrugadores, ya no sé No he dormido nada Son las 4, me desperté hoy Creo que a las 12 Dormí como 2 horas no he podido dormir, así que encendí mi pequeña computadora y me puse a editar. ...porque durante estos días la verdad es que no había hecho nada... ...y ya ahorita ya avancé con las historias que se van a estar subiendo a Instagram... ...ya tengo dos terminadas las de los primeros días... ...y estaba editando las historias para lo que va a salir el lunes... ...que les había comentado que tiene que ver con música... ...se me ocurrió que tal vez podría yo hacer un filtro para Instagram... ...se tiene que utilizar un programa y todo el pedo... ...ya hice una de prueba y si sí se puede hacer... Planeo hacer varios, entonces eso no estaba en los planes, pero si me ocurrió hace rato, parece ser que sí iba a funcionar Veremos a ver cómo continúa eso para que pues todos podamos utilizar el filtro del de Camino a Halloween Así que eso está emocionante, ya durante el día, en la tarde específicamente pretendo continuar con las historias que me hicieron falta de la música y con algunas otras, las de la música van a ser como las más tardadas, porque no va a ser una imagen como tal, van a ser videos para subir historias. Así que eso voy a hacer ahorita en la tardecita, tengo aquí mi café, como pudieron ver y escuchar probablemente, para que me dé ánimos. Porque tengo la sensación de que como a las 11, 12 voy a estar, pero miren, durmiéndome en el trabajo, que por cierto... Ya pedí mis vacaciones para la próxima semana, así que voy a estar un poco más relajado los días que vienen. turnos. El tiempo ha pasado y desgraciadamente la vida también sigue transcurriendo durante estos días. No había tenido ganas de grabar ninguna actualización, he tenido una pésimas semanas, esos últimos 5 o 6 días han sido nefastos. Sí he tenido momentos positivos, pero en general se han visto opacados por todo lo demás. Fue ese el motivo por el que decidí extender el periodo de tiempo en el que estuve grabando este blog. Una, sabía que no iba a poder terminar todo. Y otra es porque no estoy en el mood de leer tampoco. De verdad que no tengo imaginación ni atención ahorita para nada. Estas actividades que ya me quedaban por hacer eran de estar recortando, estar pegando estar transcribiendo, dije me lo voy a tomar con calma y durante toda esa semana lo voy a hacer. Obviamente también falta grabar, pero como ya tengo todo estructurado, no tengo que pensarle mucho, solamente seguir las líneas que ya había hecho los días pasados y dejar que todo fluya y no pensar en nada y la verdad es que todo esto sí me ha ayudado ya por ahí han visto que es lo que estaba haciendo para todo esto he pedido feedback lo primero fue la libreta que ya terminé hace algunos días antes de que pegara todo esto le mandé una foto a mis amigos de que les parecía si sí parecía una libreta con un collage no entero me dijeron que sí así que esto está aprobado por mis amigos Después en Instagram les pregunté que si en los 90s todavía se utilizaban las máquinas de escribir Porque no estaba yo muy seguro Me acuerdo que mi hermana hacía tareas En máquina de escribir pero quería corroborarlo. Porque igual yo lo imaginé Y me dijeron que sí, que en efecto Que todavía se utilizaban Ya había una que otra computadora por acá Personas que las utilizaban para el día a día Pero en la mayoría de las respuestas me dijeron Que aún les tocó utilizar Máquina de escribir para actividades escolares Por eso saqué la que tengo y me puse a hacer esto ¿Mis dedos, amigos? Están sufriendo Intensamente Siento Porque honestamente Solamente podía escribir Con estos cuatro dedos Y siento Que se me van a despegar Las uñas Porque pues la máquina de escribir Tiene como que mucho espacio Entre las teclas Entonces a veces Se me iban los dedos <risa> Y se me atoraban Entre las teclas O en general No sé Como que tecleaba mucho Con la yema Y la uña se levantaba No sé En estos cuatro dedos Siento que mis uñas Se me van a caer Pero Ejercitados ya están Dicen ustedes Escribí estas cuatro cositas ...que van a ser para los intros de cada uno de los autores... ...que voy a estar leyendo durante las próximas cuatro semanas... ...y ya lo último fue la pared... ...que también ya vieron por ahí el timelapse... ...de cómo lo estoy haciendo... ...también le mandé una foto a mis amigos y les dije... Parece algo noventero con el filtro adecuado y dieron su aprobación. Ahora técnicamente lo último que me resta, como les decía, es grabar. Mañana por la mañana ya me voy a poner a ser director ahora de escena, de cámara. Ya todo el, el stage está listo. Estamos por terminar esta última parte y yo estoy emocionado, a la vez cansado también. Oigan pues ya lo vieron, terminamos sin barba Me gustó cómo quedó, yo creo que me pondría un 8 de calificación 8.5 tal vez lo subimos a 9, veremos Se lo mandé a varios amigos, tanto de Booktube como de mi vida privada Vamos a llamarla, para que me dieran su opinión Y hasta ahorita me han dicho que les ha gustado, que me quedó padre, que felicidades Así que yo de verdad estoy satisfecho con el trabajo que he desarrollado mi cámara, mi fiel acompañante y yo nos divertimos y nos cansamos intensamente. Ayer el día se me pasó en eso. Me la pasé grabando, lo dividí en dos sesiones de grabación, en la mañana y en la tarde. Así que de verdad terminé cansado. Hoy me desperté hasta como a las 9 de la mañana. Exhausta quedé. Pero bueno. Eso, ya está. Estoy feliz. Quiero que este video sea la presentación. Ya ven que cuando entran por primera vez a un canal de YouTube, les muestra un video como que especial. Pues eso quiero que sea este pequeño corto de tres minutos. Y ya de ahí iré sacando partecitas para crear los intros de... Todo este camino a Halloween Que planeo que sean dos nada más Entonces podemos marcar que esa parte ya está terminada Y técnicamente hemos concluido con todos los pendientes Relacionados con la preparación de un camino a Halloween Ya estamos terminando este vlog La verdad es que lo estoy terminando en una nota un poco No sé, medio amarga Comencé como que muy bien Pero por cuestiones de mi vida personal las cosas han ido decayendo poco a poco Pero la próxima semana ya inicio o retomo, mejor dicho, la terapia psicológica Entonces eso como que me está tranquilizando un poco Porque ya sé que voy a acudir con un profesional para que me ayude a aprender más herramientas Que me ayuden con mi ansiedad Que es en general el problema que tengo yo Y pues pensamientos intrusivos que no me dejan desde hace muchos años Por eso digo que es medio agridulce este es el momento en donde les digo que la salud mental es importante y que todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Si ustedes sienten que en algún momento no pueden con lo que la vida les está aventando, les recomiendo que acudan a terapia psicológica o si se requiere con un psiquiatra para que nos ayuden a estabilizar todo lo que esté pasando aquí arriba. Sé que actualmente en nuestro país, en Toda Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo la ayuda psicológica o psiquiátrica es un privilegio Estoy consciente de eso así que solamente les voy a decir si pueden darse la oportunidad y proveerse de esa ayuda adelante Yo ahorita estoy, o sea, no estoy feliz de que tenga que recurrir a eso pero estoy feliz y a la vez tranquilo porque puedo darme ese lujo, por decirlo de alguna forma de poder pagar una terapia psicológica Pues nada Recomendado, 100% la terapia psicológica. Y ya con eso estamos terminando, amiguitos, este primer vlog. Espero que les haya gustado. Yo la verdad es que me la pasé, me la pasé bien. A pesar de todo lo que está pasando en mi vida personal, todo lo relacionado con esto de Camino a Halloween fue mi escape durante todos estos días. Así que estoy agradecido por tener este espacio a mí yo de 2011 le estoy mandando besos y muchas gracias por haber creado este pequeño espacio virtual Pero antes de irnos, tenemos que hacer algo muy importante Que vamos a estar haciendo al final de cada blog que tengamos los sábados Vamos a sacar... ...al autor que se va a estar leyendo la próxima semana. Yo aquí ya tengo el nombre de los cuatro autores que voy a estar leyendo... ...junto con todos los relatos que vienen en los libros que yo ya he seleccionado. Entonces ahorita lo que voy a hacer es sacar a un autor y un relato. Ustedes van a saber nada más cuál va a ser el primer relato que voy a estar leyendo... ...pero todos los demás van a ser sorpresa durante la semana. Y también va a haber un video especial en donde vamos a estar hablando del de autor específicamente, su obra, su carrera. Entonces, cinco videos, cuatro de relatos y uno sobre el autor. Yo aquí en esta cosita, los que son naranja y son más grandes en tamaño, son los nombres de los autores. Y a cada autor le asigne un color que viene aquí. Vamos a sacar el primer papel naranja. Quiero revolverlo bien. Esta cosita que está aquí Entonces, aquí está. Voy a sacar este primer papelito naranja que tiene el nombre de ¡Oh! ¡Oh! Mariana Enríquez. Va a ser a la primera autora que voy a estar leyendo en este camino a Halloween. Pero ahora. Otra de las cosas más importantes es saber el primer relato Mariana Enríquez es la de color verde Vamos a darle otro shake a esta chingadera Para que todo sea justo, legal, que ahí se ven luego, luego Entonces... Chon, chon, chon, aquí está este El primer relato que voy a estar leyendo de Mariana Enríquez es... carne. Este es el relato que estaré leyendo de Mariana Enríquez. Así que nada, queridos nocturnos, lectores, acompañantes míos en este especial de octubre llamado Camino a Halloween, terminamos por ahora. Terminamos, gracias por acompañarme, espero que les haya gustado este video, nos vemos mañana con el lanzamiento del podcast que ya vi la encuesta cuál fue la que tuvo más, más votos, pero no sé si estoy convencido, todavía no he sido el nombre, así que ya mañana ustedes van a saber todo concepto, nombre, imagen del podcast de un lector nocturno. Pero sin más, los dejo, ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un escalofriante libro.